Empezamos eh, reconociendo que son sujetos bilingües, que son personas bilingües y el español para ellos se constituye en su segunda lengua, es trabajada en la modalidad de escrita. ¿Qué factores influyen? Influyen todos, desde la edad, desde la historia socioeducativa, la historia familiar, sus aptitudes, sus deseos por aprender, su motivación, eh, las condiciones del maestro, de los recursos con que cuenta, el tiempo eh, que puede dedicarle al proceso, el espacio en el cual se desarrollan las condiciones sociales, porque eh, a partir de allí ellos pueden tejer toda una serie de interacciones y de reconocimiento del mundo, que sin duda alguna ejercen o se constituyen en un factor fundamental para que ellos puedan relacionar y comprender todo lo que trabajamos a partir de la escritura.